Amigos de Al día, nos encontramos desde el sector Recreo 2, ubicado en la parroquia urbana San Camilo, lugar pues donde una familia sufrió un incendio y lamentablemente perdieron su hogar. Como ustedes pueden ver en las tomas, en este momento hay una maquinaria municipal que está realizando los trabajos de limpieza para ayudar en el tema de coordinación a esta familia para que puedan pues, recuperar algo de lo que han perdido. Vamos a escuchar cómo es que ocurre el hecho pero tal vez puede haber sido por un cortocircuito. ¿A qué hora se registra este suceso? Más o menos fue a las tres y media, cuatro de la mañana del día de ayer, domingo. De ayer, domingo. ¿Ustedes estaban dentro de la vivienda? No, nosotros no lo encontramos. Nosotros habíamos salido el día sábado donde mi cuñado estaba como en la tarde, nosotros fuimos como a las seis de la tarde. Se fueron de desferiados. O sea, de paseo. sí, de paseo donde mi cuñado no vive, no vive tan lejos, mi cuñado vive en, en San Carlos, no ni si San Carlos, sino que en Faita, más acá de San Carlos. ¿Cómo se enteraron ustedes del incendio? Porque mi hermana me llamó por una llamada, me llamó casi a las 4 y 50 de la mañana del día de ayer, me llamó que, que me, me venga porque había perdido todo, que había habido un incendio, había perdido todas mis cosas. ¿Qué nomás tenía dentro de la casa? Nevera, cocina, cocineta, cilindro de gas, lavadora. ¿Cuántas personas vivían en este domicilio? Dos personas, nomás yo y mi esposo. Usted y su esposo, y ambos estaban allá. Nosotros sí, los dos estábamos allá. De visita. Sí, por eso nosotros no pudimos ni, ni tratar de, de controlar el incendio, ni, ni, ni que digamos ni tratar de, de recuperar nada. ¿De qué estructura estaba hecha su vivienda? De caña y, y madera. Cuando sí. ustedes llegaron, ¿ya estaba todo consumido sí. o aún estaba elevada la estructura? Todavía está, ya estaba todo consumido, ya lo del cuerpo de bombero ya estaban acabando de apagar el incendio ya. ¿Aproximadamente qué hora fue? Este? A las tres y media, cuatro de la mañana más o menos. Fue inmediato entonces? Sí, ya para las casi cinco de la mañana que yo llegué, ya ya no ya no había nada, ya, ya había ah, explotado sí. todo, ya hasta el cilindro de gas, todo ya había explotado. Ahora se solicita la ayuda de las personas, se solicita también la ayuda de las autoridades para ver en qué puede, en qué se puede solucionar eh, esta tragedia. ¿Qué nomás necesito? Claro, necesito la ayuda de las personas de buen corazón en, por medio de las autoridades para ver si que por lo menos, por lo menos si no puedo, no me pueden ayudar con la casa, por lo menos con el material, algo, cualquier ayuda Ahorita la necesito prácticamente porque me he quedado prácticamente en la calle, no tengo nada, no tengo nada, porque ni ropa, nada, no pudimos sacar número de nada. Teléfono, algún número de ¿Dónde la puede, puede ubicar ayudar? quienes deseen ayudarla? Aquí, aquí estoy en el recreo 2 San Camilo, que es aquí atrás del camar, parte de la invasión. ¿Algún número telefónico para que la puedan ubicar? Bueno, la señora nos va a facilitar el número telefónico para quienes deseen hacer la ayuda correspondiente, pues como ustedes han escuchado, ha perdido todo en su domicilio producto de un incendio. Menciona que su casa estaba hecha de madera y caña y el incidente, pues donde perdió su vivienda, ocurrió esta el domingo en la madrugada prácticamente. Bueno, ¿a qué número la pueden llamar? Al número 098-166-8604. Eh, repitámoslo por favor, 098-166-8604, es mi número. Muy bien, vamos a conversar con el personal de gestión de riesgo también para ver eh, qué es eh, la información, qué es la información o cuál es la información que ellos han levantado en este lugar y cuál va a ser también la ayuda de parte del gobierno municipal. Bienvenido, ¿cómo está Ingeniero? Cuéntenos el trabajo que ustedes han realizado acá. Sí, verdaderamente una vez de que nosotros... Eh, Conocimos eh, la novedad acá en cuestiones de, del incendio, eh, nos activamos a través de algunas áreas del municipio y hemos intervenido como COI, como Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, porque fue el ECO quien nos reportó y estamos acá en el territorio y vimos de que verdaderamente la, la familia compuesta por dos personas lo habían perdido todo, eh, una vivienda mixta entre caña y madera que verdaderamente, gracias a Dios, no estuvieron en el momento, pero ya estamos respondiendo en este caso. Eh, la primera respuesta fue en, en darle a ellos, a través del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, en coordinación con el COI y el municipio, el kit de dormir, que consiste en una cama, como son dos, dos personas, unos esposos, una cama de dos plazas, con, con el toldo, con el colchón, con, con cobija, para que ellos puedan, al menos donde están alojados temporalmente, que es donde la mamá de la señora está solamente pasando la calle en la parte de arriba, y ya se están coordinando otras acciones, como por ejemplo, este, dejar habilitado el espacio, como ustedes lo están viendo, eh, se sacó todos los escombros que había quedado del incendio, ahora estamos nivelando el terreno, ...es una zona baja acá... ...lastimosamente no tienen las escrituras... ...porque eso también nosotros podemos gestionar... ...con casa del miduve... ...porque es un caso prioritario... ...en cuestiones eh, de un flagelo... ...de inundaciones... ...donde se lo pierde totalmente todo... ...pero lastimosamente no podemos... Eh, ...gestionar cuestiones de la vivienda... ...porque no tienen la escritura... ...esto está en litigio... ...y no podemos meter mano en sí... ...pero a pesar de eso a través del Servicio Nacional de Gestión de Ríos con el municipio, estamos canalizándole cuestiones de, de material para poder construir la vivienda. En este caso, son, en este caso son, son maderas, no. sí, sin, estamos también este, solicitándole, valga la oportunidad, eh, lo que no, no está en nuestro alcance, como por ejemplo este, eh, lo que es la, la, la, la, la línea básica, cuestiones de sin, cuestiones de, de mayor... Eh, madera porque ya entre la tarde vamos a, a traer desde la ciudad de sin sí, madera para irle armando su casita eso es una gestión directamente que se, se lo hizo nuestro señor alcalde y el, el, la zona 5 de la gestión de riego a través de lo que es Babahoyo eh, ya para otro, otro momento estamos nosotros canalizando ya la, la mano de obra ojalá que sea con el grupo de fuerzas especiales que siempre nos han colaborado, y asimismo la, la comunidad, las instituciones que se suman, que se sumen en este caso, para las donaciones de lo que se necesita, es una vivienda, ¿no es verdad? Ellos se han quedado hasta sin, sin la vestimenta de dormir, porque, a ver, perdón, de, de, de estar, porque estaban justamente fuera de la casa, gracias a Dios, y solamente con esa vestimenta es la que han dado. Entonces estamos haciendo un llamado, un pedido, ...a toda la comunidad, a todas las instituciones que puedan hacer las donaciones. Para aquellos que quieran donar, ¿dónde deben acercarse? Bueno, puede ser personalmente acá al sitio... ...o si no, coordinar directamente con la gestión de riesgo... ...en este caso Wilson Pérez, pueden llamar al 0980-950-234... ...o nuestras instalaciones que está ubicadas en la Bellavista... ...estamos para poderles servir, una vez que ustedes hacen las donaciones... Con ustedes mismos podemos venir al sitio y hacerle la entrega personalmente a las personas que fueron afectadas. ¿La vivienda de al lado también ha tenido algo de afectación? ¿no? realmente gracias al Cuerpo Bombero y a la comunidad que se pudo sumar en el momento. En este caso se hizo un sentido de enfriamiento que se le llama bomberilmente a las viviendas que están eh, al lado, ¿no? Donde hubo el incendio, gracias a Dios en la parte, en la parte de atrás se hizo una vivienda que que es el bloque donde no pudo este, ingresar la candela mayormente, pero de todas maneras el calor hace que, que el bloque, el, el, el cemento se, se, se vaya abajo de la pared, pero los cuerpos bomberos pueden enfriar en el momento. Okay, gracias al ingeniero. Wilson Pérez, vamos a recorrer un poco el terreno, también vemos acá que se está haciendo la quema de los restos de la madera, pues que quedó producto del incendio acá en la vivienda de esta familia ubicada en el Recreo 2. Para todos los amigos de al día, para todos los que quieran colaborar les informamos que está ubicado Cerca del Camal, esto es ya en la parroquia de San Camilo, cruzando del centro, el puente sur, cerca del Camal, se ingresa cinco cuadras hacia adentro y se llega hasta este lugar. Ya algunos de los moradores pues eh, han conocido del suceso y ellos son los que están dando las respectivas indicaciones para que los ciudadanos que quieran ayudar puedan llegar hasta esta zona. No olvidemos que han hecho el llamado para quienes deseen colaborar, pueden acercarse hasta la unidad de gestión de riesgo, ubicada también en el sector Bellavista, eso es en el pleno centro del Cantón Quevedo. Gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. No olviden compartirla y también les dejamos nuestro número telefónico para las denuncias que se registren en la comunidad o para algún tipo de ayuda como el que estamos cubriendo en este momento. Ahí está nuestro número telefónico pueden llamarnos o escribirnos para ir hasta la comunidad y poder pues, acceder a las denuncias que ustedes tengan en torno a algún tipo de necesidad o ayuda. Gracias por compartir la información. No olviden que somos aldia.com.s.